Hola, soy Carmina Aguado y dirijo el Departamento de Inglés en el IES Asunqueira número 1 de Pontevedra, donde he trabajado 32 de los 38 años que llevo siendo profesora. Con este vídeo muy brevemente nos gustaría presentar nuestra candidatura al tercer concurso Proyecto Innovación. Desde hace dos cursos escolares, mi alumno de prácticas del máster del profesorado, Tomás Costal, que ahora es estudiante del doctorado en la UNED y que me está ayudando a hacer esta grabación. Hola Tomás, saludos. Hola. Eh, compartimos una idea eh, innovadora. Pues bien, todos los miembros del departamento de inglés, Tomás y yo misma, nos hemos propuesto enseñar a nuestros estudiantes no solo a desarrollar sus competencias lingüísticas, sino también a poder realizar actividades integradas y útiles para ellos en su día a día. El proyecto del que más orgullosos estamos y que nos gustaría poder ampliar con la ayuda de la plataforma Proyecta eh, consiste en emplear eh, las técnicas de la accesibilidad, tales como el subtitulado para sordos, eh, la locución, el doblaje o la audiodescripción para ciegos eh, como herramientas activas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Eh, se pueden ver sus resultados en nuestros canales de YouTube, Sunco English está gestionado por los docentes y Sunco Students por los estudiantes. Son altamente prometedores. Bien, necesitamos su ayuda eh, para poder disponer de una sala de grabación idónea para estas tareas. Equipos informáticos más versátiles, eh, preparación específica para el profesorado que no tenga que depender únicamente del voluntarismo de profesores como Tomás. Tenemos eh, experiencia, eh, apasionamiento, eh, entusiasmo de nuestros estudiantes. Ahora nuestro objetivo primordial es contar con una serie de recursos eh, adecuados de los que toda la comunidad escolar se pueda ver beneficiar. Y por último, yo cuento con que Tomás y yo podamos defender este proyecto en el sexto encuentro Inspiratix en mayo y que ya el próximo año nuestro English Project eh, se pueda haber enriquecido con una nueva aportación. Muchas gracias y hasta la vista.